Puede grabar. Bien, lo que vamos a estudiar hoy es cómo usar Isabel como un sistema de programación funcional. Muy parecido a lo que hicimos en la asignatura de primero con Haskell, pero hay ligeras diferencias. Así que esto lo podéis ver casi como o un repaso de lo que vimos de la programación funcional con Haskell primero. O simplemente los que no lo vieron, como una introducción a la programación funcional. Bien, eh, una cosa de Isabel que también comenté el otro día. No sé si os habéis, si habéis observado que hay distintas pestañas y hay una, no, bueno, esta es la que usamos fundamentalmente de la salida de resultado, Y hay otra que lo que hace es escribir el contenido, vamos, un, uh, el índice de contenido de la teoría que estamos poniendo. Por eso es lo de poner capítulos, poner sesiones, veis las sesiones de, y dentro de las sesiones, pues también señala dónde están los lemas o dónde están las definiciones. Eso era simplemente por un comentario de Isabel. Seguimos. Vamos a ver. <coughs> Primero, a la hora de programar, vamos a empezar... Con la estructura de datos más sencilla, que son los números, y dentro de los números, pues vamos a ver que hay que en Isabelle podemos trabajar con distintos tipos de números. Podemos trabajar con los números naturales, con los números enteros. Y también, además de trabajar con los números, pues podemos trabajar con los booleanos Mirad que esto ya es una primera diferencia con Isabelle. Perdón, entre Isabelle y Haskell. En Haskell. Lo único que teníamos eran los números enteros, pero no teníamos los naturales. Bien, eh, los números naturales están definidos con la notación de Peano, es decir, eh, a la hora de construir los números, lo que se tiene es el número cero, para empezar es el primer constructor, y una operación, la operación sucesor, que lo que va a hacer es construir el siguiente del número. Es decir, que los números naturales en Isabelle son términos de la lógica de primer orden. Son el cero, el siguiente de cero, el siguiente del siguiente de cero y así sucesivamente. Lo que pasa es que como azúcar sintáctica, tienen también la notación habitual de los números enteros, de forma que en lugar de escribir el siguiente de cero pues como una abreviatura aparece el 1. Y el conjunto de todos los números naturales o el tipo de todos los números naturales se representa por nada otra diferencia con Haskell en Haskell recordad que los nombres de, los de, de las clases de tipo tenían que empezar por letra mayúscula en Isabel no bueno, y una vez que tenemos los números, pues podemos calcular ¿cómo se calcula en, eh, dentro de Isabel? bien, pues para calcular se escribe una expresión, por ejemplo, la expresión siguiente de cero. Mirad que la expresión la he escrito entre comillas doble. Y ahora, si lo que quiero es que la evalúe, uso la orden valor. Y esto me da el resultado. En fin, lo he puesto aquí abajo para que lo tengáis, pero observad que lo que me sale es que el valor del siguiente de cero es el 1 y además me dice su tipo que es un número natural. Y de los números naturales, pues, están definidas las operaciones habituales, es decir, la suma de dos números naturales, la resta... Bueno, ¿cómo se puede hacer? Bien, vamos a hacer una cosa muy tonta. Vamos a sumar cuánto es 1 y 2. Ahora uno dice, bueno, calcula el valor, le estamos diciendo a calcula, Isabel, calcula el valor de la expresión, 1 más 2, el valor de esta expresión. Les digo que calcula el valor de esta expresión y me, lo sabe calcular. Me dice que es el número 3, que además es un número natural. Pero aquí ahí podéis observar algo extraño, es decir, ¿por qué le he puesto, por qué le he puesto que el 1 es un número natural? ¿Qué pasa si le quito eso? Pues que no sabe... Cuando le digo uno más dos, pues no sabe qué tipo de número está trabajando, porque podría haber sido números naturales, o como veremos más adelante, en lugar de los números naturales, podría haber estado queriendo hacer suma de números enteros. Es en decir, fin, mirad, ahora en lugar de natural que tenía como antes, pongo número entero. Veis que el resultado, el valor es el mismo, pues Vuelve a dar el número 3. Pero el tipo del resultado es entero. ¿Por qué? Porque la, lo que son los, los nombres están sobrecargados. El 1, lo mismo puede ser el número natural 1, que el número entero, que el número real, que el número complejo. Y eso no lo puede deducir. ¿Por qué no le he puesto que 2 sea entero? Porque como el primer sumando es un número entero, la suma coge dos elementos del mismo tipo y me da el resultado del mismo tipo. Entonces, cuando saber que el primer sumando es un número entero, los demás no hace falta decirlo. Eso Isabel lo puede, lo puede deducir. Bien, pues lo dejo como estaba. Al principio, con los números naturales. Bueno, ¿qué pasa con los booleanos? ¿Qué pasa si le digo... Es verdad, calcula el valor de esta expresión, pero fijarse que el valor de esta expresión es comparar dos. Otra diferencia con Haskell. ¿Os acordáis que en Haskell para comparar el valor de dos expresiones tenía que ser el doble signo de igualdad? Había que poner dos signos de igualdad. Bueno, en Isabel no es necesario. Entonces, si le pregunto, ¿es verdad que 1 más 2, que el número natural 1 más el 2 es igual al 3? Pues me dice que sí. Es verdad, y además me vuelve a dar su tipo, boleano. ¿Veis otra vez la diferencia? Boleano sí lo había también en jaque, pero el nombre en jaque iba en mayúscula por el convenio de que los nombres de, de las clases de tipo tienen que empezar por mayúscula. Y esto es lo que os comenté. Eh, <coughs> lo de que os comenté, lo del doble punto, es eh, para ayudar a Isabelle a determinar de qué tipo es una expresión. Bien, igual que está definido la suma, pues también tenemos definido el producto. En fin, Veis que no hay ningún problema. El producto del número natural 2 por el 3 me va a dar el número natural 6. Eh, y si le pregunto por la igualdad, pues me dice que es boleano sin ningún problema. Es igual. Bueno, eh, a poner eso. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de 6 pongo 7? Eh, vamos aquí. Y le pongo 7, que es lo que me dice. Bueno, el tipo sigue boleano pero ahora me dice que es falso, porque 2 por 3 no es igual que 7. Eh, bueno, lo dejo como estaba. Bien, también en, está definido, ya hemos visto, está definido la suma, está definido el producto de números naturales, la recha, vamos a dejarla por el momento, porque la resta de los números naturales, ¿qué pasaría si digo 2 menos 7? Bueno, ahora lo veremos. Y también está definida la división, y la división es la división entera, es decir, que me da el cociente y el resto. Por ejemplo, si yo le digo cuál es, y el nombre es div, cuál es el cociente entero, entre 7 de 7 dividido por 3, pues me va a dar 2. Fíjate que no es común decimales. Y otra diferencia también con Haskell, para lo que lo recuerden, mira que aquí no tengo que poner las comillas inversas, sino que lo puedo escribir sin más. Igual que está que puedo calcular el cociente con el ZIF. También puedo calcular. Bueno, puedo ver si es igual. Y también puedo calcular el resto. El, módulo Bien. Y el resto de dividir 7 entre 3, que es la división, pues nos va a dar el número 1. Bueno, en Isabel ya hemos visto el primer, nuestro prim, primer tipo de números los números naturales. Segundo tipo que vamos a ver, los números enteros. Los números enteros es una extensión de los naturales y se representan, bueno, pues simplemente con el signo, pues ese sería el número menos 2, y podemos hacer operaciones, pero ¿qué pasaría? Pues si digo, ¿cuánto vale la suma del número entero 1 con el menos 2? Pues me dice que es menos 1. Pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de números naturales, entero pongo los naturales? Digo, no, el 1 es un número natural. ¿Qué creéis que va a pasar? Antes que lo termine de escribir. Bueno, pues... Si pongo naturales, pues me dice que el menos 2 no es un número natural. Como el menos 2 no es un número natural, y el primero es natural, el menos 2 no es natural y me da un mensaje de error. ¿De acuerdo? Bien, lo dejo como está. Pero, lo que os decía es que estaban sobrecargados, es decir que hay una empezar eh, pues aquí que un mismo número el, el símbolo 1, lo mismo me está representando los naturales, como lo vimos antes que los enteros y ahora una cuestión vamos a ver, en los enteros también podría ser recta si yo le digo, vamos a empezar intentando calcular, yo le digo ¿cuánto vale? 3 eh, vamos a ponerlo 5 menos 2 ¿Qué creéis que va a decir Haskell cuando le pregunte el, calor, el valor de 5 menos 2? Bien, si lo observáis, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que no sabe, cuando dice aquí, que no sabe de qué tipo de número estoy hablando. Digo, vale, lo voy a ayudar. Entonces vengo aquí y digo que estoy con los números enteros, que 5 es un número entero. Bueno, efectivamente, me ha hecho la recta y me dice que 5 menos 2 va a ser un número entero cuyo valor es 3. ¿Qué pasa si en lugar de entero pongo naturales? Vengo aquí, pongo naturales y ¿qué me dice? Vaya, sigue la cosa funcionando. Me dice que el resultado 5 menos 2 es un número natural. Y que es el número 3. ¿Bien? Sin problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en lugar de restarle eh, 5 le resto 9? Vengo aquí y digo, en lugar de restarle 2 le resto 9. ¿Qué ha pasado? 5 menos 9, 0. ¿No es algo raro? Bueno, ¿qué pasa si la resta, en lugar de los naturales, le digo que es en los enteros? Vale, ahora sí me dice menos 4. Pero entonces, ¿qué es lo que, cómo es la resta de los naturales? Es decir, ¿qué pasa aquí? Cero. Y si en lugar de 9 le pongo 6, 0. Si en lugar de 6 le pongo 4, 1. ¿Luego qué es lo que pasa? Hombre, pues que lo, que lo que pasa es que da siempre el máximo entre 0 y la. De manera porque, como el menor número natural es el 0, pues si pasa, pues. 0. Esto ahí no lo recordéis, es decir, que sí está definida la resta de los naturales, pero cuando se intenta restar un número otro mayor, el resultado es 0. El resultado es el número natural cero. Bien, pues seguimos. Eh, aparte de los números, podemos trabajar con los booleanos Y los booleanos tienen dos valores, el valor verdadero y el valor falso. Como hemos estado estudiando en los temas anteriores de la lógica, bueno, pues ya hemos visto todas las conectivas. Podemos hacer la conectiva en la negación. La conjunción, la disyunción, la implicación y el bicondicional. Y los cuantificadores. El cuantificador universal para todos y el cuantificador existencial, que lo tenéis ahí. Bien. Y con eso, igual que hemos hecho operaciones y calculado valores de expresiones de la aritmética, pues podemos calcular valores con expresiones booleanas. Por ejemplo, si yo le pregunto a Isabelle cuánto vale la conjunción de verdadero y verdadero, me dice el resultado es un boreano y su valor es verdadero. Lo mismo, ¿cuál es la conjunción de verdadero y falso? Verdadero y falso me va a dar falso. ¿Cuál es la disyunción de verdadero o falso? Pues la disyunción de verdadero o falso va a ser verdadero. Y la disyunción de dos que son falsas, bueno, pues es falso. Bueno, y lo mismo con la negación, la negación de verdadero es falso y lo mismo con la implicación. ¿Qué pasa con esta expresión? Si el antecedente es falso y, la, y el consecuente es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Bueno, a, a ver, es que mientras que estoy en esto no veo si alguien ha preguntado, voy a ir un momento aquí. ¿Alguna pregunta o se entiende lo que llevamos? Contestar sí. Vale, se entiende, ¿no? Ninguna... Vale. Bueno, pues entonces seguimos. Y lo que hemos visto hasta ahora es usar y saber simplemente como calculadora. Calculadora de los naturales, calculadora de los enteros, calculadora de los boleanos. Pero ahora vamos a empezar a hacer teorema. ¿Cómo se define un teorema? Ya lo hemos visto en, en la lógica, pero bueno, lo repaso. ¿Cómo se enuncia un teorema? Yo quiero enunciar un teorema de que para cualquier número x, x es igual a x. Todo número es igual a sí mismo. ¿Cómo? Esto es lo que quiero demostrar. Primero, ¿cómo se lo digo a Isabel? Bien, utilizo la palabra lema. Lo que quiero demostrar va entre comillas. Esto lo hemos estado haciendo en el tema anterior. Y lo que decimos para todo x, x igual a x. Bien, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, se puede demostrar bajando las reglas, pero hoy voy a quedarme en los métodos altos. No voy a bajar a los detalles. Entonces, un método simple de hacer la demostración es por simplificación. El método de simplificación lo que hace es escribir un conjunto de reglas de reescritura que está dentro de su base de conocimiento. Si Isabel lo resuelve solo, ya está, si no, habría que ayudarle. También se puede demostrar que existe un elemento que es igual a 1. Bueno, si uno piensa la demostración es muy fácil, ¿no? Pues como uno es igual a 1, sea del tipo que sea el número 1, no le tengo que decir el tipo, como uno es igual a uno, bueno, pues ya está. ¿Cómo se enuncia el teorema? Otra vez, uso la palabra lema, escribo entre comillas el enunciado, ¿y cómo lo demuestro? Por simplificación, y ya lo tengo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cuestión. Ya teníamos un conjunto de funciones pero ahora lo quiero usar como un lenguaje de programación, quiero definir nuevas funciones. Y por empezar con las funciones no recursivas, vamos a definir lo que es la disyunción exclusiva. ¿Qué significa la disyunción exclusiva de dos fórmulas A y B? Bueno, eso quiere decir que se verifica una de las dos, pero solo una. ¿De acuerdo? O estoy despierto o estoy dormido, pero no las dos. O he aprobado o he suspendido, pero no las dos. Es una disyunción excluyente. Se verifica una de las dos, pero no se pueden verificar las dos condiciones. ¿Cómo se define la disyunción excluyente? Bueno, el XOR, que es primero, para definirlo, primero la palabra clave. Vamos a hacer una definición. A continuación, el nombre. De la función que quiero definir. Y después el tipo de la función. ¿De qué tipo va a ser la función? Mira, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es el primer argumento va a ser un booleano, a continuación el segundo argumento que va a ser un booleano y a continuación el resultado que va a ser un booleano. Recordad que esto es muy parecido ...a cómo se hacía la declaración del tipo de funciones en Haskell... ...y ya lo vimos en primero. A continuación, la palabra dónde. Bien. Y entre dobles comillas, la definición. Aquí la parte izquierda, la disyunción exclusiva de A y B es igual... ...y aquí os podéis preguntar que cómo he escrito esas tres rayitas. Y como siempre, cada vez que os aparezca un símbolo raro de esto... Y no sepáis cómo se escribe, podéis abrir la, pasta, la pestaña de símbolos. Y, en, y si nos vamos a relaciones, eh, ¿dónde está? Lo veis aquí, ¿no? Si os ponéis, dice, se puede escribir como late, barra X, o abreviadamente como dos igualdades juntas. Bien, ¿eso qué quiere decir? Mirad, lo voy a borrar, si yo escribo dos igualdades juntas, el, Isabel me sugiere y pongo otra forma de escribirlo, si lo, a, al estilo de látex escribo x, ya me está sugiriendo, le doy al tabulador y ya está. Es decir, o a lo látex o con las abreviaturas o si alguien no quiere ni látex ni abreviaturas siempre puede ir a la pestaña símbolo, elegir el símbolo y darle. Bueno, ya la tenemos definida. Mirad, ¿cómo la he definido? O se cumple la primera, pero no la segunda, o no se cumple la primera y sí se cumple la segunda condición. Bueno, ya tenemos la definición. Bueno, me voy a parar aquí otra vez. Voy a ir a las preguntas. ¿Alguna pregunta sobre la definición? ¿Está claro? Sí o no. Vale. Bueno, pues entonces, seguimos. Una vez que tenemos una definición, es como una extensión de la teoría. Ahora ya podemos empezar a demostrar propiedades que incluyen la función que acabamos de definir. Por ejemplo, quiero demostrar que la disyunción excluyente de dos fórmulas que es verdadera, es falsa. Es decir, lo que quiero demostrar que el xor de dos fórmulas verdaderas es falsa. Mirad que hay parte que siempre lo hemos hecho y parte nueva. Si, Cosas que hemos hecho para enunciar el lema, primero escribo la palabra lema, el enunciado del lema lo escribo entre dobles comillas, y lo que quiero hacer es la demostración, pero fijarse que aquí hay algo nuevo siempre todas las que hemos hecho todas las anteriores eran por simplificación pero aquí hay algo nuevo está esto de aquí y esto de aquí ¿qué es lo que le está diciendo? a ver eh, ya os he dicho que Isabel tiene una base de conocimiento de reglas de reescritura que es la que usa para simplificar ¿aquí qué le estoy diciendo? pues a la base de conocimiento de las reglas de reescritura añádele. La regla de reescritura correspondiente a la definición de XOR que he hecho antes. ¿Qué es eso de la definición de XOR? Bueno, eso es, eso lo podéis preguntar, le preguntáis, ¿qué, es, qué significa eso del teorema? ¿Qué teorema es e? XOR barra DEF? Y veis que XOR barra DEF. La regla correspondiente a la definición de Quijote y es exactamente la que hemos hecho. Luego, aquí lo que le estoy diciendo es que use, es por defecto, la regla eh, correspondiente a las definiciones no recursivas, no lo añada a la base de conocimiento. Entonces, para usarla, la he tenido que añadir. Mirad, ¿qué pasaría si aquí. Le digo simplemente que lo haga por simplificación. Es decir, no le añaden nada. Por simplificación. ¿Qué ha pasado? Bueno, por simplificación, lo que ha hecho es simplemente que, vamos, que esto sea igual o falso. Es lo mismo demostrar que esto no es cierto. Pero como no tiene la regla de, la regla de simplificación correspondiente, pues no puede seguir haciendo. Bueno lo dejo como estaba y lo que yo sí podía haber hecho en lugar de añadirle en el uso, pero es un mal consejo, lo vamos a hacer aquí simplemente como posibilidad de que se pueda hacer, pero los desaconsejo que no lo hagáis, es decirle. Bien, aquí lo que le estoy diciendo es, coge la definición, correspondiente a XJ y añádelo, eso es lo que estoy por aquí, a la base de conocimiento de la regla de simplificación que ya tiene. Es decir, sin que te lo tenga que decir, hazlo y siempre úsalo. Bueno, entonces si ya lo tengo en la base de conocimiento, entonces puedo hacer la demostración sin nada más, porque se lo he hecho de manera global. He ampliado la base de conocimiento de explicación de manera bueno, siguiente cuestión. A veces quiero hacer cálculos con variables que solo van a tener un valor durante un tiempo, en un ámbito local. ¿Eso cómo se puede hacer en Isabel? Bueno, pues se puede hacer utilizando la construcción LED. ¿Aquí qué le estoy diciendo? Mira, aquí lo que le estoy diciendo a Isabel es, asignale Temporalmente, es temporalmente, hasta que acabe esta expresión, a la variable x el número natural 3. Se lo asigna. Y con ese valor calcula cuánto vale x por x. Entonces Isabel me dice, vale el número 3. Pero cuando salimos de aquí, x ya no tiene ningún valor. Solo asignado, solo temporalmente. Vale, es solo para hacer cálculo en. En un entorno local, en una expresión. Bueno, <ríe> siguiente cuestión. Ya hemos visto tipos naturales, enteros, boreanos. Ahora vamos a ver constructores de tipo. Y el, y el primer constructor de tipo va a ser un par. Los pares <ríe> de elementos. ¿Cómo se representa un par? Pues, mira, lo pongo aquí. Esto es un par, lo voy a ver en el ejemplo. ¿Veis? Un par es simplemente, se abre paréntesis, se escribe el primer elemento, una coma, el segundo elemento, se cierra paréntesis y eso es el par. ¿Y de qué tipo es el par? Pues el par es el tipo del producto cartesiano, del tipo de la primera componente y el tipo de la segunda componente. ¿Vale? En este caso, bueno, pues voy a pensar que los dos son números naturales. Bien, y ese número, ese par, el 2, 3, se lo voy a asignar temporalmente a la variable P. Y con ese valor de P quiero calcular el primero de P. El primero de P, ¿quién es? El 2 más 1, 2 más 1, 3, pues estamos en los números naturales. ¿Es igual al segundo de P? Sí, porque el segundo de P es el número 3. Por tanto, el valor de la expresión que es el booleano cuyo valor es 3. Está claro, ¿no? Es decir, que los, que los pares se sí, quieren exactamente como. Exactamente, perdón. Como en Y la, la, el tipo es el producto de los tipos. Bueno, este es, digamos, nuestro constructor más simple. Por supuesto, no tienen por qué ser los dos del mismo tipo. También podría haber hecho que el primero fuese un número y el segundo un boleano, como un hack, sin diferencia. Las listas, en cambio, tienen una ventaja que puede tener un número eh, variable de elementos, pero tiene un inconveniente, que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. En un par solo hay dos elementos, pero los tipos de esos dos elementos pueden ser distintos. Bien, ¿cómo se representan en Isabel las listas? Pues las listas se representan como en jaque, es decir, mirad, ¿cómo se representan? Lo voy a poner aquí. Lo, se representa un corchete. Aquí lo tengo, se abre un corchete, el primer elemento, coma, el segundo elemento, coma, el tercer elemento y se cierra. Es decir, entre corchetes y los elementos separados por coma. Pero esto es azúcar sintáctica. Porque en realidad, ¿quiénes son los constructores? Pues los constructores de las listas es la lista vacía. ¿Y cuál es la única función que tenemos? Pues la única función que tenemos es. El sostenido y el sostenido, que significa? A la lista XS, añádele al principio de la lista el elemento X. Con lo que en realidad la lista X y Z, ¿quién es? Pues esa lista es. Empiezo con la lista vacía. Le añado el Z, ya iría por aquí. Le añado el Y a esto, pues ya iría con el YZ. Le añado el X, pues ya tengo el X y Z. ¿De acuerdo? Así que, constructores de lista Lista vacía y añadí un elemento por el principio. Representación de lista. Los elementos separados por coma. Bueno, también podría ser lista de números de un tipo. Bien, aquí. Y ahora fijarse. Cuando yo le digo esta lista, ¿qué es lo que me devuelve Isabel? Me devuelve la lista con los números 1, 2, 3. Pero fijarse en el tipo. ¿Cuál es el tipo? El tipo dice, es una lista y los argumentos son de tipo entero. ¿Os acordáis que en, en Haskell la lista de números se escribía el entero también entre corchetes? Aquí no, aquí se escribe con lista porque veremos que además de la lista, pues, se pueden trabajar con conjuntos y con otras estructuras. Siempre es el constructor de tipo y qué tipo tiene cada uno de los elementos. En el primer ejemplo, en eso no insistí, el X y Z también es una lista, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué tipo son los elementos? No lo se sabe, yo no le he dicho de qué tipo son. Luego los elementos es una lista donde los elementos son de un tipo A que aún no está determinado. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya que tenemos lista, Vamos a ver las funciones que disponemos para trabajar con listas. Pues, pues son dos. A la hora de descomponer listas, HD, que son dos palabras, del, dos letras de la palabra cabeza en inglés, es el primer elemento de la lista. Eso es en el en que se escribía la palabra entera. Y TL, que son dos, restos, dos letras de la palabra recto en inglés, pues él nos va a dar, la lista sin los dos primeros. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a hacer otro ejemplo y con cálculo... Aquí que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo. XS va a ser la lista ABC en el entorno que sigue. Y en el entorno que sigue, aquí que le estoy diciendo. ¿Quién es el primer elemento de XS? El primer elemento de XS es, es A. Ah, ¿Es verdad? ¿Que el primer elemento de XS es a. Sí, bueno, pues vamos bien. Conjunción, dice. Y además, ¿quién es el resto de XS? El resto de XS es Luego, la expresión completa me va a dar que es verdadera. Bien, estas son las dos funciones elementales ahora a la hora de descomponer lista. La que me da el primer elemento y la que me da el resto de la lista. Pero hay más funciones, igual que en hack hay muchas funciones para poder trabajar con lista. Una de las más frecuentes es la función longitud, que lo que me dice es el número de elementos, es decir, ¿cuántos elementos tiene esta lista? La lista 1, 2, 5. Bueno, pues tiene tres elementos y el número 3 es un número natural. ...y no voy a seguir, hay muchas más... ...y si vais a... ...qué es lo que hay en, en, en el fundamental... ...bueno, <coughs> lo, voy, lo voy a hacer... ...aquí lo, lo he puesto en enlace, pero en fin, como año a año... ...ya he visto que tengo el enlace eh, cambiado... ...porque estamos en el Isabel 2019... estaba todavía el 2018... ...voy a ir a, a hacer un cambio de ventana... Me voy a ir al navegador y os voy a enseñar de esto, de que, qué es lo que hay en el fundamental. En el fundamental, esto de aquí, estoy en la línea 237, mirad que cada vez que empiezo la teoría, aquí he puesto import main. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que es ese main? Bueno, pues vamos a ver qué es ese main. Primero me voy a dejar en la, por donde iba, que iba en la 237 para después seguir. Pero voy a cambiar... Vamos ahí, voy a cambiar la ventana, esperemos que esto no falle, me voy a el navegador. No, a ver, vamos a cambiar, compartir, me tengo que ir. Al navegador, ahora sí estoy en el navegador, vengo para atrás y eso <coughs> de qué es lo que hay en el MAIN. Bueno, mira, si ustedes abren, bueno, vamos a hacerlo a través de la página, en la página de sistema teníamos que estábamos usando Isabel y en la parte de Isabel, bueno, pues hay una parte que es documentación. En esa documentación, pues tenéis qué es lo que hay en el main vale bueno y ahí pues están funciones hay funciones de lógica funciones de la lógica de orden superior las definiciones funciones de orden menor menor igual mayor el mínimo máximo el elemento máximo el elemento el máximo y el mínimo eh, hay relaciones en teoría de retículo, hay funciones para conjuntos, pero me voy a ir a las de lista. Bueno, aquí tenéis tenéis también muchas funciones de teoría de relaciones, relaciones de equivalencia, cuestiones de álgebra, cuestiones de los números naturales. Bueno, aquí sí me voy a parar, porque esta es la que hemos estado viendo. Lo tenéis, veis que lo que dice el número de los números naturales está definido. ¿Quién es el tipo de los números naturales? Pues tiene el constructor cero o el siguiente de los naturales. ¿Qué operaciones tiene? Suma, resta, multiplicación, potencia, división, el resto eh, y la otra división. Menor, igual, menor, el mínimo, máximo, en fin, muchas. Los enteros, otra vez, ¿qué operaciones tienen los enteros? los conjuntos finitos, que en un momento los vamos a saltar, relaciones bien fundamentadas, potencias, y aquí tenemos a donde quería llegar. Veis que hay muchas funciones, no sé si lo estáis viendo bien, voy a poner un poquito más grande, bien, funciones de lista. Bueno, aquí tenéis la que hemos estado viendo, y cada función simplemente lo que te dice, nos dice es el tipo, la longitud, que es? Pues la longitud es una función, que coge una lista de elementos de tipo a y que me devuelve un número natural la cabeza que una función que coge una lista de elementos a y me devuelve un elemento a eh, bueno el último bueno recordad, de que una lista que coge eh, perdón una función que coge una lista de elementos a y me va a dar el último veis que también está la que vimos antes el Tl, que es una función que coge una lista de elementos y me va a devolver una lista de elementos. quiere Todo menos el último. Y veis que aquí tenéis muchas de vuestras vías conocidas. El filtrar elementos, borrar mientras, en fin, muchas de las funciones que ya habíamos visto en Haskell. Bueno, pues todas esas están definidas en Isabel y con sus propiedades correspondientes. Bueno, pues sigo. Otra vez vamos a hacer el cambio de ventana, cambio la ventana. Nos vamos a la sesión de Isabel. Lo que hemos visto saliendo también lo podía haber visto sin salir, porque <coughs> vaya. Si dais aquí a la a, a la pestaña de documentación <coughs> veis. Que sale distintos manuales de Isabel. El que hemos visto en concreto es este, el MAIN. ¿Qué es Main? Bueno, pues ahí podéis ver lo que hemos estado viendo anteriormente. Cierro la pestaña y seguimos. Y seguimos la sesión. Bueno, vamos a ver ahora. Funciones anónimas. ¿Os acordáis que se, se podría hacer el ejemplo que he usado mucho en es eh, Yo tengo una lista de elementos y lo que quiero es eh, calcular el cuadrado de cada uno de los elementos. Pues entonces, una función, el map, con el map, una función que a un x le asigna el x al cuadrado. Pero no le porque pone nombre o si lo que quería de que que a cada elemento multiplicarlo por 3 y sumarle 2 bueno pues lo que era una función que a un elemento x le va a asignar 3 por x más 2 y eso se lo quiero aplicar a todos los el elemento pero no quiero darle nombre a la función bueno, en Isabel eso también se puede hacer el trabajar con funciones anónimas y la forma de trabajar es os acordáis que en Isabel, cuando usaba funciones anónimas, ah, no, perdón un momento, <coughs> cuando usamos funciones anónimas, lo que se escribía era una barra vertical. Aquí <coughs> en Isabel se escribe la palabra lambda. Bien, y la palabra lambda, como siempre, con la cuestión de los símbolos, ¿cómo se escribe? Pues. Si no lo sabéis, vaya a las letras griegas, a la pestaña símbolo, las letras griegas, y aquí tenéis lambda. ¿Cómo se escribe? O bien se puede escribir como alolate o abreviadamente un tanto por ciento. Y el tanto por ciento me lo va a trabajar en lambda. Mirad, es decir, yo puedo escribir ese lambda de aquí, primera forma, alolate, escribí barra lambda y completo. Otra forma, escribir simplemente el tanto por ciento y completo. Otra forma, irme a la pestaña de símbolo, ¿sí? irme a la pestaña de símbolo, coger el símbolo lambda y ponerlo. ¿Vale? De las tres formas se pueden escribir. Pero, ¿qué es lo que significa? Esto es lo que significa. Es, es, ¿Qué significa esta parte de aquí? Esta parte de aquí, lo que me está diciendo. Una función. Que coge como argumento x y me devuelve como valor la suma de x x, es decir, el doble de x. Y esa función se la estoy aplicando al número natural 1. Y además quiero hacer los cálculos en los naturales. Luego, ¿qué valor me va a dar la expresión? Pues el valor va a ser un número natural y su valor es 2. Simplemente pero veis que he podido usar expresiones sin nombre. Exactamente como en Haske, cambiando la barra por el lambda <coughs> Bueno, para seguir ahora en, en, lo, en los aspectos del lenguaje de programación dentro de Isabelle, tenemos que usar también los condicionales. Y el primero es el, el, el más simple, el if. ¿Cómo puedo definir una función? Volvemos otra vez. Quiero definir el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero X es X cuando X es mayor o igual que 0 y menos X en caso contrario. ¿Cómo traduzco en Isabel esta definición? Primero, la palabra clave. Es una definición no recursiva y por eso usa la palabra definición. A continuación, el nombre de la función. Y después, el tipo ¿Qué tipo le va a dar a esta función valor absoluto? Va a coger como argumento un número entero y me va a devolver como valor un número entero. Y ahora el donde es eh, donde defino la función, el cuerpo de definición. Y la definición tiene que ir entre comillas. Bien, el valor absoluto de x, es lo que estoy diciendo aquí, es igual, recordad este era el doble igual y ahora lo defino y la expresión está, si x es mayor o igual que 0, entonces x y en caso contrario, menos x veis que la definición es una definición normal y corriente con los condicionales y las puedo seguir usando para evaluar si le pregunto cuál es el valor absoluto de menos 3, qué me va a decir el valor absoluto de menos 3 es el número entero, 3. Bien, vamos a cambiar de definición. Vamos a definir ahora qué significa, y ahora en lugar de usar condicionales, vamos a usar patrones. ¿Qué significa que un número natural es un sucesor? Bueno, los sucesores son los números que son de la forma siguiente de algo. ¿Cómo puedo hacer una definición sobre los naturales? ¿Qué constructores tengo para los naturales? Tengo dos constructores. Tengo el cero y el constructor siguiente. Eh, <coughs> entonces, a la hora de definirlo, voy a definir, uso la palabra definición, el nombre de la función, el sucesor, que me va a coger un natural y me va a devolver un booleano Me va a decir, ¿es verdad que es un sucesor o no? pero en el cuerpo lo que voy a hacer, la definición, voy a hacer patrones. Para usar patrones voy a decir que distinga casos según n. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos que puede tener un número natural? Como estaba diciendo antes, hay dos constructores, o cero o el siguiente. Si es cero, entonces, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Lo que me tiene que devolver es falso, porque el cero no es siguiente de nadie. Y si no es cero... Qué me puede devolver? Entonces me tiene que devolver verdadero. Y si ahora le pregunto es el 3 un sucesor, bueno, pues si le pregunto que el 3 es un sucesor, me dice que es verdad, me da el bolleano verdadero. Cuestión: ¿se podía simplificar la definición anterior? Me vengo a la a la sesión, a ver, ¿se podría simplificar la definición anterior? ¿Cómo? ¿Qué es lo que podría quitar? A ver, pregunta. <coughs> El M... ¿Lo estoy usando? ¿Este m de aquí lo estoy usando? No, porque sea el sucesor, luego este lo podría dejar como variable anónima. ¿Vale? Eh, pero es más, ¿todo esto lo estoy usando? ¿El sucesor lo estoy usando? No, pues también lo podría dejar como variable anónima. ¿Veis? Dice, si es cero, falso. ¿Y aquí qué? Y en caso contrario, eso es lo que escribimos, y en caso contrario, verdadero. ¿Veis? Y sigue pudiendo servir la, la definición. Pero bueno, lo voy a dejar como lo no tenía, aunque os comento de que la definición la podríamos simplificar. <coughs> Hasta ahora, todo lo que llevamos son números naturales, Número entero, booleanos, sus operaciones, definiciones, propiedades con el lema. Pero no hemos visto todavía cómo definir los tipos recursivos. Ni tampoco cómo se definen funciones recursivas, porque todas las definiciones que hemos hecho son definiciones no recursivas. Bueno, pues vamos a ello. Primero, ¿cómo se define? los tipos de datos bien, y el primero voy a definir bueno, Isabel lo tiene, pero voy a definir de otra forma lo que sería una lista, y lo que quiero es definir el tipo de datos, aquí es lo que estoy diciendo, para definir un tipo de datos, uso la palabra datativo y lo que quiero definir quiero definir el tipo de datos de las listas cuyos elementos son de tipo A. ¿Y cómo lo voy a definir? Pues el tipo de dato va a ser o bien es la lista vacía o si no es la lista vacía, ¿cómo la construyo? Pues considero una lista cuyos elementos son de tipo A, un elemento de tipo A y la función cons es lo que va a ser este constructor, es añadir el elemento a la lista. ¿Os acordáis o recuerdan la, la definición que ya vimos del tipo de lista en que Es exactamente lo mismo, sino que allí simplemente se ponía data. Bueno, vale. y una vez que tengo definido un tipo, puedo hacer definiciones. Por ejemplo, quiero definir la función de concatenación. ¿Qué es lo que hace? Pues coge una lista, aquí. ¿Esta lista en realidad quién es? Pues si sí, a la lista vacía le añado el B y después le añado A, esto es la lista B. Y si esta la concateno con la lista que solo tiene el C, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar la lista ABC. El problema que queremos ver es, bien ¿y la función de concatenación cómo está definida? Pues, ¿cómo se hizo en jaque Exactamente igual. A ver, la lista ¿de qué tipo es? O es la lista vacía o es un con. Luego necesitamos, como hay dos constructores, necesitaremos dos ecuaciones. Mirad. A la hora de concatenar <coughs> vaya, o uso el constructor vacía o el constructor con. <coughs> si uso el constructor con, tiene que tener el elemento que estoy añadiendo y la lista a la que se añade. Bueno, vamos a hacer la definición, pero <coughs> vaya, las cosas más. Vamos. <coughs> Veis, primera diferencia. Uno, que la función... Ya no uso la palabra definición, sino que estoy usando la palabra fun. Y fun es para definir funciones recursivas. <ríe> ¿Por qué recur esta función es recursiva? Hombre, porque a la hora de definirla voy a utilizar la propia definición. Segundo, el nombre de la función. Con, sin problema. A continuación, el tipo. El tipo. Primer argumento. Coge una lista de, de elementos de tipo A. Segundo argumento, segunda lista, y el resultado que va es la nueva lista. Bueno, ¿y cómo se hace? Aquí ahora va el cuerpo. Y mirad que el, las ecuaciones, estoy escribiendo dos ecuaciones, y las ecuaciones están separadas por la raya vertical. Vamos al contenido de las ecuaciones. La primera ecuación, que dice? Pues si el primer argumento es la lista vacía y el segundo argumento es la lista IS el resultado que va a ser la lista y es ahí no hay ningún problema ahora si la lista no es vacía sino que es una lista que tiene el primer elemento x y resto xs ¿quién va a ser el primer elemento del resultado el primer elemento del resultado va a ser x y quiénes son los que me queda por concatenar lo que me queda por concatenar es el resto del primer argumento es decir xs con 10. Yes. Esto es lo que me faltaba por concatenar. ¿Vale? Bien. Y ahora el digamos, el participante, atento, se ha debido de dar cuenta de un detalle en la salida de esta definición. Y el detalle es este, de aquí. Me dice: bueno, aquí sin problema el tipo, pero ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué me está diciendo Isabel en esas dos líneas? Bueno, al fin de cuentas, lo que me está diciendo, lo más, por, eh, lo, lo más importante, es que Isabel ha encontrado un argumento de terminación. ¿Qué significa un argumento de terminación? Que Isabel automáticamente ha demostrado que la función cop, sea quien sea, los argumentos siempre va a terminar. ¿Por qué? Porque Isabel nunca va a admitir la definición de una función recursiva que no sepa demostrar que termine. Porque eso podría dar lugar a inconsistencia. Y en este caso, ¿cuál es el argumento que ha encontrado para demostrar que termine? Bueno, mira, aquí... La clave está en esto. ¿Esto qué está diciendo? Dice, el argumento es un par. Bueno, pues, y lo ha, lo, ha, lo ha unido los dos argumentos. El primer argumento, el primero de los argumentos, resulta que el tamaño va bajando. Efectivamente, cada vez que aplica la segunda ecuación, que es el caso recursivo, ¿qué le pasa con el tamaño del primer argumento? ¿Qué diferencia hay entre este, el con xxs y el con xs? Pues que aquí hay el, el primer argumento, el xs, tiene un elemento menos que el con xxs. Es decir, en cada paso en que se aplica la recursión, el número de elementos del primer argumento baja en 1. Y como eso sabe que es un número natural, bueno, pues por eso termine. Está claro de que esto de aquí, sin que no os asustéis, porque el grado de automatismo de Isabel hará que prácticamente la totalidad de las funciones que vais a definir, Isabel sabe automáticamente demostrar que terminan y no os tenéis que preocupar. Bien, y una vez que la tengo definida, pues puedo evaluar. Es decir, si yo le pregunto ¿cuánto vale la concatenación de la lista AB con la lista C? Pues me va a decir una cosa muy difícil de leer. ¿Veis que aquí apareció muchas veces lista, lista, lista? Bueno, ¿por qué? Porque me está diciendo que es el, el tipo. Si quiero que me, no me dé tanto la lata con, con los nombres, le puedo de, decir aquí que acorte los nombres. Y si repito el cálculo anterior, pero con los nombres acortados, bueno, ya lo puedo leer de manera más fácil. Es decir, la concatenación, que va a hacer? Pues me va a dar la lista ABC. Y es una lista de elementos de tipo A. Bueno, a ver, como siempre, voy a ir a mirar la charla y os hago la pregunta. A ver. Sí, eso es lo que decía Enrique, cualquier caso diferente a cero es cierto, efectivamente, cero. Eh, ¿Se ha entendido lo de la definición de lista y la definición de la concatenación y el argumento de terminación? Basta con que alguien diga que sí, seguimos para adelante. O si dice que no, que pregunte por qué no. Vale, vale, vale, vale. ya veis, <ríe> hay suficiente, sí. Pues vamos al siguiente caso. Hemos estado viendo una, recur una recursión con, un, con el tipo de lista. También, aunque sea con el tipo de lista que nosotros hemos definido, con el tipo de lista predefinido funciona de manera análoga, solo que usando la notación en lugar de con, pues, el sostenido. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que recursión, pero con los números naturales. Lo que yo quiero es definir una función que lo que haga sea sumar los n primeros números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más n, o si queréis y ser purista, en realidad 0 más 1 más 2 más n, sumar los n primeros números naturales, de manera que digo, ¿cuál es la suma de los tres primeros números naturales? Sería 0 más 1 más 2 más 3, me tiene que devolver 6 como los números naturales en Isabel, también es un tipo recursivo. ¿Quiénes son los constructores? Los constructores son la constante cero y la función siguiente. Luego, ¿cuántas ecuaciones necesito? Dos. ¿Y cómo hago la suma? Bien, Si tengo... Bueno, mira otra vez que pongo fun porque la definición va a ser recursiva. Y otra vez me dice que también ha encontrado el orden de terminación. El argumento es un número natural, el resultado va a ser un número natural. ¿Cuál es la suma de los cero primeros números naturales? Cero. Y en el caso siguiente, si no es cero, ¿qué tendrá que ser? Siguiente de m. Y si tengo que sumar hasta el siguiente de m, ¿qué es lo que hago? Sumo hasta m. ¿Y quién es el que me falta por sumar? El siguiente de m. Veis que la definición es... Eh, la habitual por recursión y otra vez. ¿Qué es lo que pone? 0 y el siguiente de M. Es mejor que pongáis siempre el constructor, aunque se podría ser pero complica las demostraciones. Mejor que pone aquí M y aquí pone M menos 1, porque estáis con las restas de los naturales y eso es puede llegar a ser problemático. Mejor es hacerlo por patrones y con los constructores. Y una vez que la tengo definida, si vengo y le digo a Isabel que me evalúe cuál es la suma de los tres, pues me da 6. Si le digo, vale, tampoco esto Si me digo cuál es la suma de los 12 primeros, pues me da 78. En fin. ¿Vale? Bueno, lo dejo como estaba, suma de los tres. Y el siguiente ejemplo, en lugar de la suma de los números, lo que quiero es la suma de los n primeros números impares. Por ejemplo, ¿quién sería la suma de los tres primeros números impares? ¿Cuáles son los tres primeros números impares? 1, 3 y 5. ¿Cuál es la suma de 1, 3 y 5? 1 más 3, 4, más 5, 9. Luego me tiene que dar 9. ¿Cómo defino la suma de los n primeros números impares? Pues exactamente como el anterior. Primero, va a ser una función recursiva, por eso uso FUM. El nombre que le voy a dar, suma de impares. El argumento, un número natural. El resultado, un número natural. ¿Cuál es el cuerpo de la definición? Dos casos, otra vez. O llego hasta el cero, o llego hasta el siguiente de n. Si es cero, cero. ¿Quién es el siguiente de n número natural? Exactamente esto. ¿Y qué hay que hacer? Sumar los n número, primeros números naturales. Con eso calculo, bueno, ¿quién es la suma de los tres primeros? ¿Quién es la suma? de los 12 primeros, pues 144 y dejo para el lector atento, ¿quién es la suma de los 10 primeros? 100, ¿quién es la suma de los 11 primeros? 121, ¿quién es la suma de los 12 primeros? 144 ¿quién es en realidad la suma de los n primeros números naturales? en fin, lo le pongo aquí como pregunta vuelvo otra vez a ver, ¿Quién sería la suma de los n primeros números naturales sin recursión? Efectivamente, n al cuadrado. Pero eso no abre, lo tendremos que demostrar y eso lo veremos en temas posteriores. Es decir, utilizando la definición de suma impar que acabamos de ver, demostrar que la suma de los n primeros números impares es precisamente n al cuadrado. Bueno, voy a volver otra vez a la sesión vale, y con eso ya el tema ha terminado y vamos a ver eh, en la clase aquí vemos otra vez al navegador vuelvo a donde está la clase en la clase está la página de ejercicio en la página de ejercicio tenéis los ejercicios colaborativos y en los ejercicios colaborativos ya tenéis la relación 8, que es la que tendréis que hacer esta semana de aquí al jueves que viene y escribir las soluciones aquí. Veis que definir funciones de funciones factorial, bueno, y aquí tenéis que definir funciones de longitud, bueno, es simplemente... Eh, definir funciones sin utilizar las predefinidas, es decir, simplemente utilizando el añadir un elemento eh, usando los patrones de la lista. No decir, hombre, eh, yo sé el que la inversa se llama reversa y entonces pongo reversa. Vale, eso es correcto, pero no es lo que se está preguntando. Bien, pues con eso terminamos la sesión. Le voy a decir...